El Ministerio Público en la fase investigativa, en la etapa preparatoria, ha recolectado una serie de elementos probatorios que han sido desglosados en el pliego acusatorio, más de 70. ¿Cuáles son las principales entre las 70, doctora? ¿Podría enumerar al menos 5? Tenemos eh, varios informes desdoblamientos de noticias de la época, es decir, noviembre del 2019, a partir de cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, declaraciones en calidad de testigos de varios asambleístas, policías, funcionarios militares que han dado cuenta de, la, de los hechos y han dado pie al Ministerio Público a presentar una resolución acusatoria. La declaración de los testigos dentro de este caso ya se tiene, doctora, ¿por eso se emitió esta posición? Evidentemente, los testigos han declarado en estas últimas tres semanas y sí, son funcionarios policiales, militares y civiles. ¿Qué dicen estas declaraciones informativas?